Ellos, no, el, no, alfa, no, no, señor. el alfa, el no, alfa, no, anoche no. en los premios, tu música. Vamos a poner la foto de, de la alfa que anoche, ey, el trajecito del alfa. Eh, atención, alfa. El no, más caro. Atención, alfa, si te veo eh, eh, eh, en los premios, sí, por favor. Si ese traje ya no te sirve, <risa> me, yo tú y yo eh, eh, me dimos seca, No, no, yo creo que el alfa es más chiquito. Es más chiquito, es más chiquito. El artista urbano, el Alfa, ganó premios Tu Música Urbano de Puerto Rico en la categoría de Tot Urbano República Dominicana. Siendo el primero en ganarlo en el nuevo renglón que fue habilitado este año a recibir el premio, se lo dedicó a la República Dominicana y afirmó que el país está pasando por un momento muy fuerte. Gracias a Dios por la oportunidad, gracias por todo lo que está pasando en mi carrera musical. Este premio se lo quiero dedicar a la República Dominicana que está pasando por un momento muy difícil. Este pueblo no aguanta más. Que se acabe el abuso. Fueron las palabras del Alfa. Afirmó que este es un... Que esto es por un mejor futuro. Y que es de la persona que cree que muchos de los jóvenes pueden cambiar. El intérprete de Suave. Compitió con Bulín. Kiko el Crazy. El amenazi El Mayor. Eh, y Nati Natasha creo que también tiene que estar. No sé, no lo pusieron aquí. Y bueno... Lo que hay que felicidades para el Alfa sigue representando, sin duda, sigue siendo el urbano más exitoso del país. Y ese mensaje que dio fue un mensaje de apoyo a los jóvenes que están luchando por, para que aquí haga transparencia. Y mientras otros se están dividiendo, el Alfa está apoyando. Yo creo que eso está excelentemente bien. Porque el alfa es buena, una buena gente, el alfa. Sí, no, el muchachito se está buscando, él está trabajando, está trabajando como es. Oye, como yo dice se está buscando. Ustedes piensa en buscadera, en se, se está no, buscando. No, cuando, cuando hablo de eso me refiero a que el muchacho está trabajando, eso es lo que digo, está no, trabajando. No, el alfa está bien, está sí, bien, está bien. Sí. Él, él merece ese premio y muchísimos premios más. El Alfa está representando. Gracias por el apoyo que tú le estás dando a los jóvenes. Y yo creo que da, llevar ese mensaje. Pero lo que más me cayó en gracia de ese premio fue... Que fue John Zeta que lo presentó. No sé si Villarona no tiene video. Eh, en Puerto Rico está muy famoso. ¿Tú sabes lo que es un siervo? El siervo. sea, Los lo, lo cristianos dicen... Oh, sí. Oh, siervo. Sí, siervo. Siervo, sierva. Siervo. Entonces, pasa que Omairi, que se ha convertido en cristiano, cristiano. señor Cristiano. Eh, no blasfemen Ha pegado la palabra siervo. Oye, mira siervo. <ríe> mira siervo. Arrepiéntate siervo. <ríe> Entonces se ha vuelto un relajo, porque él lo cogió de relajo. Óyeme, el único cristiano que fuma hierba es. ¿Tú sabías eso? ¿Eh? El único cristiano que fuma hierba. Él, él dijo que eso era medicinal. Medicinal. Eh, medicinal para los gustos, Él dijo ¿eh? que eso era medicinal. Entonces. Ay, uno se ríe, señor. Otro que verdad. fuma hierba, que es John Z, di, dijo en el momento que iba a ganar el alfa, di que el ganador es el ciervo. Mentira. <risa> <risa> el buste. <ríe> el señor es una cura de que el ganador es el siervo <ríe> y, y no que fue Alfa. Entonces, en vez de decir Alfa, dijo el, el, el ganador es el siervo. Mentira, el Alfa. Entonces, <ríe> han cogido de lado <ríe> la palabra siervo. Eh, Omar es responsable de eso, señores. Dios no puede ser burlado, porque pero si que es... Omar que tiene la culpa. Él la pegó la palabra siervo. <ríe> Claro, <risa> haciéndole, haciéndole bullying, porque si él no se considera ser cristiano, que suerte eso, porque que no. Dios no, no, no puede ser burlado. ¿Cómo, cómo es que un cristiano dice que fumando marihuana y qué es eso? Pero que mamá no... Señor, yo, el mundo se está acabando, soy, óyeme, yo, de Dios. Yo soy, óyeme, la mamá, no, la mamá de... Arrepiéntete. Y le quito el celular a Omairi por un año, que no tenga celulares, que, óyeme, le... No, está porque cada vez que canción. sube algo siempre mete la pasta. Ahí hizo una canción y sí. que contra Dari Yankee, que va. Que siervo, que entonces anoche fue con un suéter. Va a decir, si la foto ahí de, de, de, de, de Omar anoche dijo: Oye, la foto que pone en un suéter. o sea, la, digo, la, el eslogan el que llevó anoche en esos premios, puso: El infierno es real. Y cuando ha sido mentira. Pero mentira, yo pregunto: Yo no sabía que era mentira. El infierno es real. Que Villalona busca la foto ahí donde está Omar porque es que él, por eso que no, lo, no le cogen Nadie lo respeta. Entonces, él está como. Bueno, me voy a reservar el nombre. Como claro, cierto como político. ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que Concierto quién? Político. ¿Cómo que quién? Eh, eh, eh. No, como el Sierva, no haga eso, sierva. Eh. Vamos a decir: Villalona, la está buscando la foto, es flaco. La está buscando. Entonces, oh, my la gente no lo toma en serio. Entonces, mira, eso que hizo John Zeta antes de presentar eh, el ganador de la categoría, que fue el Alfa. De que el siervo <ríe> <Señor, ríe> ganó diga, el siervo. Es no, porque cogieron la palabra siervo de relajo ya. ¿Por quién? Por culpa de Omayri Por culpa de Omayri Ya la gente, ya la gente, mira, sin duda, mira, ya han cogido no, la palabra siervo. Ya se quedó con eso. Se quedó. Ya, ya. Contar la foto todavía. La foto está en Kendi digo Yo pregunto. Pero dale un chance a mí, Pero no está, deje, de, deje la Tenemos cele, un rato ya. De, Dejela. Chance, ya lo, Hoy es fin de semana. Ciervo. Hoy es viernes. Ciervo. De... <risa> <risa> señor arrepiéntense. Ahí está, ahí está. El infierno es real yo me pregunto cuándo ha sido mentira digo yo pregunto el penco el infierno es real ahí está Omairi. que él todo, él todo lo coge de manera, de manera de propaganda y la gente no lo toma en serio la palabra de dios no se puede tomar en en relajo no, ¿no? El, jamás en la vida en serio. Eh, claro eh, recuerden que la que la que usted cuando es una persona que supuestamente eso es lo que supuestamente, y que cambia almas y todo eso, y que predica con el ejemplo. Si la gente le toma a ustedes de relajo, porque eso es lo que han tomado, es de relajo. Y que con la hierba, primero fue de la hierba, que, que, que Cristo dice que sí, que se puede fumar. Es una falta de respeto a, la, a, a las creencias cristianas. En mi entender, yo creo que el señor Omairi, ay. Pero nada, eso fue lo que dijo John Z antes de presentar este premio del Alfa. <ríe> Le dieron ciervo. Regalador es del ciervo. <ríe> eh, señores, tengo, tenemos una una una última información antes de irnos para la pausa. Espérate, y... mi hijo. Te, te, tengo que decir algo. Señores, mi gente de Facebook, activa conmigo. Salud. Y está saludando en vivo, eh. Sí, mi amor, en vivo, espérate, porque tú sabes que el público está en todos lados lados, en las redes sociales, en la televisión, entonces hay que saludar a mi gente de Facebook. Un beso un abrazo para todos ellos. Recuerden que mis redes sociales, Facebook, me pueden conseguir como Roldania Díaz en Facebook. ¿Por qué no le hace una plantilla Espérate, espérate, espérate. ella no le hace una plantilla ella? aquí le hacen plantilla a la gente? ¿Y no? porque yo soy una llegada y quiero Fernando el problema, es. Entonces Peñando. todavía, todavía no me ha dado cariño. Te tiene Fernando Parece que sí, dime, ¿yo te he matado un familiar? <risa> Entonces sigo. Eh, mi Instagram me pueden conseguir como Roldania TV, Facebook Roldania Díaz, Instagram Roldania TV. Mi WhatsApp no lo doy. Hey, <risa> no. <risa> es un lío. Ahí te están los tigres preguntándome por el WhatsApp de ella, porque son así. <risa>